Hola, ya hice una parte de esto, te la dejo en la descripción, pero el tema de hoy es bastante más turbio. Bueno, sin más empecemos. Número 1. Los extraños videos del Canal 5. Canal 5 es una cadena de televisión de propiedad de la cadena de telecomunicaciones más grande de mi país, Televisa, que hizo popular a series como Chavo Animado o Malcolm in the Middle. Pero en el, hace dos años en sus redes oficiales por las madrugadas subían videos muy extraños a sus redes sociales. Este es un pequeño ejemplo. Al subir eso después de unas horas los quitaban y hacía como si no pasara nada. Pero al final se supo que Canal 5 lo hacía para generar polémica y subir su rating. Número 2. El caso de Frida Sofía. El rescate de Frida Sofía fue un intento de salvamento a una niña identificada con ese nombre dentro del derrumbe ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en el colegio Enrique, Enrique Rezapment. A causa del terremoto de Puebla de 2017. Sin embargo, un día después se confirmó que nunca existió tal persona. 3. ¡Ah! Hoy fue un día soleado. En el 69-1 hubo una masacre estudiantil por parte del ejército mexicano y mientras esto estaba ocurriendo un presentador de televisión dijo hoy fue un día soleado lo turbio es que dicen que él que Él sabía que estaba pasando Y estaba intentando hacer que nadie se diera cuenta De lo que pasaba O dijo en forma de burla O algo así El detalle es que no existe ningún video O prueba física de que esto haya pasado Pero sí demasiados testimonios Que aseguran haberlo visto También leí que ese conductor Tenía fama de ser un vendido Y ser un manipulable Pero no se sabe si en qué televisora fue Ni en Azteca O en... Televisa El Teletón es una manera fácil de evadir impuestos y los utilizan para dar más lástima y haciendo actuar a la madre con su niño para obtener beneficios económicos pero no todos son escogidos ni dan seguimiento Número 5 el discurso de Eugenio Derbez que hizo que la ONU recomendara no donar al teletón. Este fue un discurso polémico que Eugenio Derbez hizo en el, en el teletón 2010. Y esto hizo que la ONU se pusiera a investigar, haciendo que recomendara no donar al teletón. Esto se debe seguramente a que muchos mexicanos que en años anteriores habían donado, hoy no lo hicieron. Hoy a los que estamos aquí tratando de tenderle una mano a nuestros niños mexicanos nos atacan yo les pregunto a la gente de las redes sociales ¿por qué hoy es más fácil creerle a un desconocido amparado en el anonimato de las redes sociales que a todos los que hoy sí hemos venido aquí a dar la cara? ¿de verdad creen que todos estamos vendidos. Vite que anda circulando en internet un supuesto contrato en donde Televisa me paga por estar aquí. Tengan el contrato aquí. Yo me comprometo a darles el espacio. Vengan y exíbanme públicamente. Hoy me da tristeza darme cuenta que estamos viviendo en un país en donde está triunfando el divide y vencerás. Que al no hacerlo van a castigar a Televisa. O van a castigar al gobierno. ¿Saben a quién van a castigar con su enojo? Con su odio, a los niños con discapacidad. Bueno, este es el video, este, esto fue todo el video, muchas gracias por ver. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ningún video, ya estoy empezando a hacer videos. Recuerda que subo uno o dos shorts diarios y un video cada dos o tres días. Así que bueno, suscríbete y adiós.